Ya estamos en comunicación con Analía Gómez Malacalza, ella es psicóloga forense. Analía, bienvenida. Carlos y Eva, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Carlos, Eva y a toda la audiencia. Eh, bueno, como comentaron, estamos ante un caso que este, es eh, tremendo, digamos, de, desde todo punto de vista. Así que, bueno, este, veo que eh, a toda la población este, está con esta pregunta no, sobre la psicología de estos chicos. Analia, ¿cómo estás? Mira, nosotros eh, venimos siguiendo el caso, bueno, de qué pasó, ¿no? Con, con lo de Fernando, análisis, la gente opina, pero es muy difícil ponerse en el lugar de entender eh, que, que, cómo se manejaron, por qué lo hicieron. Bueno, ahí estás, eh, ahí está, ese es tu trabajo, digo, para explicarnos un poco eh, cómo, por qué ese comportamiento que tuvieron, ¿no? ¿Por qué esa hazaña, no? Bueno, mira, para para empezar, este, viste, yo no, no cuento con, con las pericias de cada uno de los rabias, pero bueno, vamos a hablar este de la parte de la conjetura y de toda la información que nos llegan este, a través de, de los medios y del juicio oral y público. Eh, todo hace pensar o sea, que, este, que están en un alto nivel de lo que podemos llamar la psicopatía. Eh, el rasgo de, de la psicopatía es eh, uno de los... De, eh, de lo que más muestran ellos, que es la frialdad, por ejemplo, con la que se manejan. Eh, pero lo más importante es que no hay sentimiento de culpa eh, mm. porque la otra persona pasa a ser un objeto de una necesidad de goce. o sea Lo voy a volver a repetir. El otro pasa a ser un objeto de una necesidad, de, este, de un impulso que tiene que ver con la perversión, que tiene que un modo de gozar haciéndole daño al otro. Esto es el sadismo, esto forma parte de lo que es una estructura perversa en, en una personalidad y entonces eh, no hay, eh, es como esta, eh, lo que le pasa a un, por ejemplo, a veces vemos en algún femicidio también la hazaña en la muerte cuando con una puñalada podría haber matado y a lo mejor mata con 25 puñaladas, ¿no? Eh, porque ahí es como que ya hay algo del orden de la medida que se pierde que también forma parte de, de esto pero sobre todo que si el otro es algo que no sirve digamos, o sea, es un objeto a eliminar eh, no hay este, esta cuestión de, de un reconocimiento de que el otro es, es un otro como uno, ¿no? O sea, como que no están matando a una persona eh, entonces este, eh, por eso pueden sostener no sé si los ocho, pero sí eh, gran parte de ellos pueden sostener esta eh, frialdad de que eh, no hubo una toma de conciencia de lo que hicieron. Vos, vos imagínate que también dentro de esa estructura está la ingenuidad eh, este, de pensar que no iba a sucederles nada eh, eh, porque se van a comer al McDonald's. Claro, Analía porque justamente eh, esto, para nosotros que no sabemos de psicología, esta frialdad y esta falta de arrepentimiento la vemos en los audios que se compartieron, que se están compartiendo durante el juicio, no donde ellos hablan de trofeos, hablan de alguien que que caducó, ¿sí? Como si fuese, claro, no bueno. sé, eh, sí, bueno, como vos decís un digo, objeto. O sea, las personas, eh, es un verbo que que no está en relación, el caducar no es un verbo que está en relación a, a las personas, a los seres humanos. Entonces mm. date cuenta que ya la manera de nombrar caducó, este, es como, bueno, ¿viste? Como si se te vence un yogur de heladera, o sea, eh, entonces es tremendo Ahora, ¿por qué nosotros no lo podemos entender? Porque nosotros estamos en otra estructura psíquica eh, Diferente Es como eh, como si hablásemos dos idiomas distintos en nuestros cerebros Entonces eh, lo que genera el perverso o el psicópata Es esta cuestión de la extrañeza Porque el que está del lado de, de lo que sería la neurosis O más o menos vamos a decirle a la gente Los que estamos dentro de una, de una cierta normalidad eh, no podemos entender estas otras conductas porque uno diría, a mí no se me ocurriría poder hacer tal cosa y seguro que no, pero eso es porque es otra es, este, la psicopatía tiene esta cuestión eh, este, que nos impacta al, al resto porque tiene estos rasgos tan eh, opuestos digamos a cómo funcionamos, es otro modo de funcionamiento hay que entender esto, ellos funcionan de una manera eh, diferente, como lo hacen criminales, como lo hacen violadores este y entonces esto de nombrarlo como un grupo de chicos que fueron a pegar es complicado nombrarlos desde ese lugar porque en realidad también podríamos decir que este no o sea que, eh, decir que estos chicos liberados suponete que no sé no hubiesen condena eh, estoy va a haber condena, pero en el, si no hubiese condena, digamos yo para explicarlo desde el punto sí, de vista sí. psicológico, eh, vuelven a cometer el hecho. No será Fernando, pero será cualquier otra persona. Eh, ¿Se entiende? Es como, ¿por qué con los abusadores eh, uno insiste en el contexto del encierro? Porque no hay una reversibilidad en un tratamiento que nos dé cuenta de que sanan o que ca o que pueden cambiar ese modo de funcionar eso ya está instalado y claro. esto es algo que les cuesta mucho decir a, a lo, a, te digo en los medios a los profesionales que hablan en los medios pero yo te puedo asegurar que es así o sea no hay una reversibilidad este, no eh, ni acá ni en el mundo mm. porque se han hecho muchos estudios y muchas investigaciones el que el que ya tiene una estructura eh, de psicopatía o, o que que no o sea te puedo decir no puedo este, terminar de confirmarlo porque tendría que ser la perito de los rabies, pero si, si uno habla de un psicópata con todas las letras, es un psicópata. Entonces mm. tiene que estar en un contexto de encierro porque es un peligro para la sociedad. Estamos hablando con Analía Gómez Malacalza, que es psicóloga forense, para intentar entender cómo el comportamiento de los rabies contra Fernando Baez Sosa. Eh, Analía. Tenemos uno o dos sospechosos que son los más fuertes que, que, que fueron contra Fernando, pero también está el resto, ¿no? ¿Cómo el resto eh, sigue a estos, eh, no? el comportamiento de ellos también, no? Que por ahí tengan, son todos obviamente, re, tienen su responsabilidad, pero digo, eh, como que siguen también a esos líderes en búsqueda de, de ese tipo de actos, ¿no? Claro, porque acá lo que se confirma es que hubo una actuación en grupo, ¿no? Este, pero más que un grupo... En, eh, de un grupo con un líder uh -huh. porque este, cuando hay una planificación de un hecho, cuando hay una tendencia a pensar de determinada manera, en general eh, en una grupalidad como esta eh, hay alguien que es el que marca la tendencia digamos o sea de lo que hay que hacer, por eso se habla de una distribución de roles eh, pero necesarios. por eso se habla de partícipes necesarios, de esta expresión jurídica, ...también eh, se la toma de la psicología porque por eso arman este, este grupo, ¿no? Uh -huh. eh, vos pensá este, que, ta, eh, que una de las cosas que expresan eh, el juicio a los rugbyers... ...y que tiene impacto social, es el odio a lo diferente. ¿no? Uh -huh. Este fue uno de los móviles, yo lo nombro así porque me parece uh -huh. clarito... o sea que, este, ...y esto ha generado eh, otros casos este, en el mundo, o sea que empieza por algo pequeño... Y hay líderes, o sea, que han llevado a guerras, que han llevado a la destrucción. Eh, yo el otro día eh, mencionaba que eh, cuando eh, en 1865 empieza el Ku Klux en Estados Unidos, este, después de una guerra racista, le contamos a la gente que era una guerra entre el sur y el norte de Estados Unidos, donde este, también era el odio hacia el otro, ¿no? Eh, posguerra eh, arrancan estos pequeños grupos que después hicieron cosas atroces, uh -huh. pero empezaron por grupos que se les llamaban los grupos del odio, ¿no? Donde tenían un líder, donde cada uno tenía un rol y donde se armaba esta cosa de que al, al, al otro, al negrito, a este, a este que me lo llevo puesto de trofeo eh, hay que ir y matarlo y tenerlo como un premio para para, las, para esta sociedad entonces no es cualquier cosa lo que pasó, eh, por eso no hay que minimizar eh, ni minimizar ni endemoniar decir las cosas como son. O sea, este, hay responsabilidad en esto, y no son... este La gente dice, estos chicos, los rabianos, no son chicos. O sea, son personas que estaban eh, en su capacidad de juicio para decidir qué era lo que iban a hacer. Por eso hay condena. Mm. Analía eh, ¿hay algo dentro de la psiquis de, de estos... ...jóvenes que hizo que se juntaran... estos eh, eh, ...algo dentro de estas psicopatías... ...que hizo que se juntaran justo claro. en un mismo grupo? Sí, porque en general este ¿viste? hay, hay un, un dicho de criminología... ...que es que bueno que los crueles atraen a los crueles... Mm. Eh, ...entonces hay un modo de gozar... ...te lo voy a decir de una manera más psicológica... ...hay un modo de gozar inconsciente que todos comparten... ...que es esto de dañar al otro, del odio a lo diferente... Este, de sentirse poderosos, de sentirse impunes, eh, en este sentido de este grado de omnipotencia que ellos creían que tenían sobre las demás personas, ni hablar de que después desde, la, desde el punto de vista social, todo lo que pasa en Zárate, ¿no? Claro. Ubicados con estos como... Eh, este, yo le digo, son los feudos en democracia. Uh -huh. eh, estos chicos revelan también un modo de funcionar, no hace eh, a principios de siglo, hoy, 2023, como, eh, como el miedo social por perder un laburo o algo, hace que la gente también no hable, por cierta influencia que tenían estas familias ahí en Zárate. Eh, y todo habla de la educación, ¿no? De la educación y del entorno que vienen ellos. Yo estoy esperando la declaración también de, de si citan a familiares. Sí. Pues fíjate que hay uno, eh, hay una abogada, la abogada Emilia Pertossi, eh, que es, eh, es prima y, y hermana de uno de ellos, ¿no? Es prima de dos y creo que hermana de uno, sí. eh, que está involucrada. Y que tampoco me sorprende, me, me termina confirmando esta cuestión de este otra que dice bueno no dice no yo ni loca entro en este juicio porque eh, acá o como abogada no no voy a poder demostrar nada eh, o me da tanta vergüenza lo que hicieron que no no participo eh, eh, podría digo o podría haber tenido otras otras opciones esta mujer claro. y, sin embargo este, refuerza este, la identidad psicopática de esa familia de decir, no, me meto porque porque no va a pasar nada, porque este, con, con esta cuestión de eh, que en el fondo, bueno, se les pasó la mano o no sé qué pensará, este pero tampoco, eh, eh, o sea, entra en la línea de la psicopatía la, esta señora también. Claro. Y es desde este punto de vista, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué está ahí? Ese, dice, estoy, a, estoy haciendo como un análisis este, en el aire, ¿no? Pero bueno, sí, pero sí, para sí, que sí. para que vean cómo funciona, que no es que esto sale, un día se levantaron a la mañana y se transformaron en psicópata eso tiene que ver con familias disfuncionales de cero empatía que este que han estado estos, estos chicos creciendo en entornos, o sea, ¿dónde fueron gestando esta eh, esta subjetividad? Claro. No es que, este, que no dieron señales, habrán dado mil señales. Ahora, ¿Qué hicieron este, los adultos de esos entornos, en esas instituciones, en las escuelas que fueron? Uno no sabe, ¿no? También la escuela tiene un alcance, hasta ahí más pero mm. eh, ¿hacia dónde va uno? Entonces, después se juntan porque, bueno, vienen de varios entornos, o sea, de cero empatía, con esta cuestión, y donde encuentran este punto de eh, gozar en, este, en esta... es decir, donde poner eso. Y también puede ser que otro, a lo mejor... De un, un psiquismo pobre Se haya sentido más poderoso Por la pertenencia al grupo Claro, porque también Analia En esto que se habló muchísimo del pacto de silencio Que se sostiene a lo largo de casi Tres años ya, en el cual ninguno Testificó, también habla De un poquito el juego de roles ¿no? Con este líder y el resto Que eh, de alguna manera mm. Como que se eh, Se somete a ese líder ¿No? Un juego de sumisión También ante ese líder Claro, sí. Lo que pasa es que, bueno, este, hoy, hoy por hoy este, vemos que ese pacto empieza a quebrarse eh, porque va perdiendo la fuerza cuando empiezan a tomar contacto con esta realidad. de que, eh, Pero vos fijate que no todos toman contacto con la realidad, digamos, de lo que es la condena, de decir, bueno, puede ser realmente que yo vaya a una cárcel, ¿entendés? Este, Entonces me parece que está esto donde jugaban con cierta omnipotencia, porque en estos tiempos que estuvieron ahí eh, estaba la idea, que seguramente me animo a pensar que el líder, eh, decir, bueno, que ser tan sea de alguna manera zafamos, o debería ser, ese es el tipo de discurso que, que mm. circulaba entre ellos, ¿no? Como que no les iba a recaer una pena eh, en lo real. Y ahora, bueno, esto permite ver las diferentes posturas donde los que sí ya se están viendo más cercanos a una realidad de una posible condena, concreta, sí. eh, eh, también esa misma crueldad la van a ejercer porque va a llegar un momento que van a decir, bueno, eh, me salvo yo porque el, el narcisismo es un rasgo en cada uno de estos chicos, entonces... Sí. Eh, eh, Viste que, bueno, llegado el punto, si te tengo que hundir a vos, segundo. ¿no? no te quepa, me duda que si el líder de esta banda tendría una estrategia de defensa donde involucrar a sus compañeros, lo haría. Uh -huh. Estamos hablando con Analía Gómez Malacalza, psicóloga forense. Gracias, Analía, por tu tiempo. Recordarle a la gente para que te pueda seguir por alguna consulta que te quiera hacer, tenemos redes sociales. Sí, bueno, me pueden seguir, que justo este, estoy subiendo hoy si una encuesta de si los radios que sienten miedo, ¿no? Uh -huh. eh, la pueden contestar en eh, este en mi Instagram y mi Facebook, Analia Gómez Malacalza, también así en Twitter. Eh, y bueno, voy este tratando de, de, de acompañar el caso para que todos ampliemos como sociedad eh, la manera de informarnos con seriedad, de poder hacer análisis un poco más este, claros y con, uh -huh. con elementos digamos de, de la ciencia de la psicología forense y, y no este, este, conjeturas y sobre todo que bueno, que esto sea un caso eh, ya lo es, o sea que este impacto social no quede solo ser un impacto social, sino que ojalá que los legisladores, los políticos las personas que nos gobiernan eh, tomen estas cuestiones para también este rever eh, en el Estado las cosas que necesitamos para, los, para la educación y para la salud. Analía muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo para todos.